Bienvenidos a nuestro segmento de desarrollo empresarial a través de Radio Switch con esta vista increíble de Moon Sky ubicados aquí en Plaza Punto Banderas entre el aeropuerto y Plaza Marina aquí nos encontramos y la verdad muy a gusto. Me encanta este edificio porque aquí tenemos a muchísimos amigos en el segmento empresarial. Está nuestro amigo de Kaiser en Talk. También por ahí están, o oh, Marketing, en fin, diversas empresas. Y me encanta más la idea de que el día de hoy les vamos a poder compartir una plática muy interesante con un joven muy talentoso, muy joven, hay que resaltarlo. Dante Alvarado, director de su empresa, de tu empresa que se llama Marca Presencia Digital. ¿Cuál es el nombre exacto? ¿Así Marca Presencia? Marca presencia dice? Sí, Marca Presencia y el, bueno, el eslogan es sinergia Física Digital para impulsar tu negocio, junto con mi socio Iván Quintana Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo surge tu empresa? Tienes 22 años, muy joven y muy exitoso. Pues mira, todo surge realmente de, de la necesidad o de, de esa pasión por realmente entender el negocio. Es un poquito complejo eh, decir a qué nos dedicamos como tal, porque mucha gente piensa, ah, es que hacen marketing, ¿no? O ah, hacen registros de marca, o ah, hacen consultoría. Bueno, lo padre es que hacemos todo eso. ¿sí? Entonces, nos gusta entender el negocio, nos gusta realmente estar dentro del negocio y ver qué es lo que necesita. Si necesita marketing, pues hacemos marketing, ¿no? Si necesita relaciones públicas, hacemos relaciones públicas. Entonces, realmente ese es la, el gusto por entender el negocio y por formar parte de él, y pues aquí estamos. A mí lo que se me hace más interesante, Dante, de, de platicar contigo es que precisamente por tu corta edad, tu reto mayor cuando has de llegar con empresarios sí. es cómo tú, con tu corta edad, Claro. Con tu experiencia de 22 años vas a venir a decirme a mí lo claro. que tengo que hacer con mi empresa. Por supuesto, y, y nos pasa mucho a, digo, a mi socio Iván y, y a mí nos pasa muchísimo, porque bueno, el negocio ya tiene dos años de hecho, entonces empezamos a los 20. No, todavía más joven. Entonces imagínate lo que es llegar, como tú dices, con un, no sé, en, en León, porque nosotros somos originarios de León, también tenemos operaciones aquí en Vallarta, pero imagínate llegar con un zapatero, ¿no? Que tiene... 30 años en el, en el negocio, ¿qué le vas a decir? Claro. ¿no? Y es ahí donde entra pues la innovación, las estrategias y pues, a lo que nos dedicamos. Ese es tu, tu argumento, tu, tu estrategia de, de que tú eres innovador, que tú te des frescura y que te des una visión eh, diferente a lo que puede ser el vicio de un empresario de 30 años que ya no ve con la misma visión. Que, que puedes ver tú, que aparte, pues, super millennial super en las redes digitales, en toda la modernidad. Y, y bueno. Eh, queríamos platicar con Dante amigos porque precisamente coincidimos en un tema y es que arrancamos en este 2021 y no sé en qué momento vaya usted a estar viendo esta entrevista pero independientemente del año o la época del año las crisis o los cambios drásticos siempre se han presentado pero recientemente nos hemos tenido que acostumbrar a cambios muy drásticos entonces platicábamos con Dante de la posibilidad de cómo podemos orientar a los empresarios para que sean creativos, para que sean innovadores, para que sean resilientes y que lejos de entrar en pánico, queja o ver a quién culpamos de la situación, ver cómo sacar provecho de situaciones como un botón rojo, ¿no? Cómo hacer estrategias y mercadotecnia. ¿Tú qué le dirías a nuestro auditorio, Dante? Bueno, primero que nada, eh, hemos tenido el, el placer de dar conferencias ¿no? y, y de dar asesorías en esta parte. Y todo esto surge también mucho por, por la cuestión COVID, ¿no? Del semáforo, etc. Entonces, algo que siempre le hemos dicho, a, incluso a nuestros amigos que también quieren emprender, algo que les hemos dicho, algo bien importante es, no vas a tener un buen negocio ni una buena empresa si tú no eres bueno para empezar. En tu cuestión incluso hasta personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa con los tiempos de crisis y qué pasa con, con los tiempos de cambio? Bueno, pues tú tienes que cambiar. ¿Sí? Entonces no Se, se notan las carencias, ¿no? Si ya tenías defectos, o errores o vicios o situaciones, me imagino que en época de crisis se resaltan más y los cambias o los cambios. Sí, y lo, y lo tienes que cambiar. Entonces, esto primero, ¿cómo se hace? Pues con un cambio de mentalidad. Como tú decías, no es como, ay, pues es que, pues cuestiones políticas, ¿no? Cuestiones económicas, incluso están muy fuera de nuestro alcance, pero en el ahora... En nuestro presente, en nuestra empresa Incluso en nuestra persona Ahí está el cambio y la mentalidad Entonces eso es la forma romántica ¿no? Decir bueno la mentalidad y todo eso Bueno, ahora cómo Cómo voy a realmente Ese cambio de mentalidad ponerlo en mi negocio Pues la realidad No es que no hay un camino fácil Me gustaría decir esta es la fórmula para poder hacerlo Pero realmente Es trabajo duro Es leer, es estar preparado En este caso nosotros, nuestro fuerte es las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Instagram, Facebook, todo lo que viene siendo Google Maps. ¿Pero qué pasa de pronto? Un claro ejemplo, llega a TikTok, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues no lo usabas. Y yo en lo personal a mí no, no soy muy fan, la verdad. La verdad, ya somos dos, pero sí tiene una mercadotecnia, sí tiene un impacto en un cierto mercado y tiene una rapidez, porque creo que yo, yo consideré que es de las redes más rápidas. Pero ahí, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Adaptarnos. Ahí adaptarnos, amarnos. adaptarnos. ¿Y por qué toco el tema de redes sociales? Y en específico también de TikTok. Porque ahorita es nuestro canal de venta más importante, ¿sí? Las redes sociales, incluso, bueno, tener una página web es bueno porque te brinda seriedad. Pero realmente hoy en día, si no estás en redes, eso es algo bien importante, ¿no? Ay, Dante, fíjate que en, en este andar, en este 2021, me ha impactado. Digo, yo no soy súper joven, ¿verdad? Pero trato de ser muy moderna y estar muy actualizada. Y sí, tristemente, me encuentro, como tú bien comentas, amigos, gente que conozco de hace muchos años que tienen su empresa y que tristemente no le dan movimiento ni a su Facebook. Entonces, es, es de repente complicado el cómo hacerle entender que en a la gente que en estos momentos tenemos un híbrido, las ventas digitales, y las ventas físicas o presenciales desde el negocio, y que a veces incluso pudiera superarse ya con la venta digital, el movimiento y hacerlo hasta más práctico y más amplio, más, más versátil. Claro, es que lo que pasa es que puedes llegar a gente muy rápido, como tú dices, ¿no? En lugar de poner, por ejemplo, un anuncio afuera de tu local, pues, ¿qué pasa si montas un anuncio, por ejemplo, en tu página, no? E inmediatamente puedes poner un presupuesto de publicidad, una pauta, por ejemplo, ¿no? Eh, pequeño tip, no usen el botón de promocionar a publicación, no no funciona. Curiosamente, sí. algo similar, nosotros en estrategia manejamos sí. con nuestros clientes y ocupamos más como la, la referencia orgánica y tenemos mejores resultados. Sí, la referencia orgánica, bueno, vamos a compartir, de sí. volantear, de poner en grupos, de... de si sí. sí, nos ponemos un poquito más técnicos, que bueno, creo que le puede servir a, a tu audiencia el botón de promocionar está hecho para generar likes, entonces claro, tú vas a tener una publicación que va a tener a lo mejor 100 likes o 200 o 300, pero realmente la conversión no se va a hacer, entonces por ejemplo eso de, de compartir <ríe> eso de compartir como por ejemplo en grupos ¿no? sabes que yo vendo, no sé cualquier cosa, a lo mejor hasta un restaurante mismo, se puede anunciar ahí y compartir en grupos, aquí en Vallarta hay muchísimos grupos de venta y de, y de gente que realmente, de emprendedores incluso que están buscando colocar sus productos, que bien no tienen una tienda física, pero pues lo pueden poner ahí y gratis, ¿no? Oye, pues entonces vamos muy bien con Radio Switch porque manejamos una estrategia de volanteo en grupos con nuestros clientes. Es manual, es tedioso, parece que es cosa fácil, pero cada cliente lleva su tiempo. Hay que identificar qué grupos, qué mercado y afortunadamente hemos visto muy buenos resultados de cuánta gente nos ve los alcances y todo es orgánico. Y digo, esto hablando en la parte de las redes sociales, que bueno, Dante pudiera orientar los amigos y hoy vamos a tratar de, de sacarle el información y los tips para todos ustedes amigos emprendedores ¿qué más les dirías? tú con tu frescura con, con tu juventud Dante, ¿qué es lo que observas como en general? lo típico que te encuentras con las empresas o los empresarios ya de años fíjate que lejos de también de las redes sociales como tal como te dije en un principio es, es entender el negocio ¿qué pasa? ha llegado emprendedores con nosotros, personas que quieren iniciar un negocio y lamentablemente, pues su visión no, no alcanza, ¿no? Porque también no se ha desarrollado, no es, no es algo que sea nada más un talento, se tiene que desarrollar. Entonces yo creo que algo bien importante es entender el negocio y realmente algo que a mí nunca se me va a es tu propuesta de valor. Porque podrás a lo mejor vender pulseras, ¿no? Un ejemplo. Pero si tú ya le das un valor agregado, híjole, ese, eso la gente lo, lo valora muchísimo. Y cambias, ¿no? O sea, no solamente es una pulsera. El valor agregado lo pudiéramos entender, ¿qué es lo que hace diferente tu negocio, tu producto y tu servicio? ¿Qué es lo que tú haces que nadie más está haciendo? Y, y ahí, por ahí escuchaba, yo soy muy fan de los podcasts sobre emprendurismo, y escuchaba, el reto es que con tu empresa o tu emprendimiento seas el mejor del mundo. Y con esto no nos referimos a todo el planeta, sino del mundo en el que tú estás, el mundo en el que tú te mueves. Si es la ciudad de Puerto Vallarta, si es la bahía, si es el estado, irte convirtiendo en el mejor de tu mundo, pero con ese valor agregado. ¿Qué otro qué otro tip más pudieras compartirnos, Dante? Bueno, ese es, ese es el primero, ¿no? Entender tu negocio y realmente entender en dónde estás parado para poder... Este... Promocionarte, ¿no? El otro, definitivamente, es tener una estrategia en cuestión de medios digitales y, y más que nada el networking, porque yo siento que si no estás relacionado, pues realmente, ¿cuál es el objetivo, no? Yo tengo en especial un amigo, este Omar Calderón, si me estás viendo. <risa> este es un cuate que también está emprendiendo, de hecho, también quiere iniciar con un negocio similar. ¿Y por qué lo pongo el de ejemplo, no? Bueno, podrá ser él o también otros amigos que tengo. ¿Pero qué pasa con, con, este, con este cuate y con otros amigos que, que hacen algo muy similar? Tiene muchas relaciones. Sí. Entonces, al tener muchas relaciones y que mucha gente te conozca, te abres. Sí, incluso si necesitas hasta un favor, ¿no? O incluso uno cuando está empezando, pues también la solvencia, el, el flujo efectivo, pues no está a lo mejor. Y, y si tienes a lo mejor un buen contacto, éjole, pues a lo mejor hasta un préstamo, ¿no? O sea, aquí se trata de apalancarse... Y de no quedar mal, obviamente, ¿no? Claro, claro. Entonces esa yo creo que sería el... Pues con esos tres, yo creo que esos tres pilares son, son muy buenos para, para arrancar. Me regreso al primero. Cuando tú hablas de valor agregado y llegas a una empresa y el cliente dice, no, pues yo vendo zapatos, ¿no? Y los zapatos todos son iguales. ¿Cómo le ayudas a ese cliente a encontrar su valor agregado a diferenciarse entre todo el mundo de proveedores de zapatos? Esa, esa pregunta está muy interesante. No, está muy buena porque, porque sí pasa, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa aquí? tú tienes que identificar como te había dicho en qué negocio estás y, y a mí me acuerdo muy bien de, de las primeras clases que tuve en la carrera eh, con la maestra Carmen que decía bueno vamos a entender qué negocio y qué vamos a vender ¿no? que era cuando nos tocaba hacer la misión visión y valores ok bueno vamos con el del zapato ¿no? el ejemplo que tú dices ¿Qué, ¿qué estamos vendiendo? no estamos vendiendo el zapato porque zapatos muchos venden zapato Exacto. Entonces, ¿qué vamos a vender? Podemos vender una experiencia, podemos vender un color, podemos vender un recuerdo. Entonces, ya no solamente vender el zapato, podemos a lo mejor vender la experiencia de comprarlo a lo mejor en línea, ¿no? O de que te va a llegar en una bolsita muy bonita, o de que cuando lo abras se va a prender una luz, o sea, no sé. Pero son ese tipo de detalles, que no importa que sea zapato, sea lo que sea. Si tú encuentras esa, esa propuesta de valor y te puedes diferenciar entendiendo el negocio en el que estás y dejando de hacer lo que estabas haciendo anteriormente. Bueno, puede ser hasta el diseño de la caja de los zapatos, ¿no? Puede haber, no sé, que tengo un mensaje inspirador la caja de los zapatos, que, que cada que te los pongas digas, ay, sí es cierto, diario usamos zapatos. Entonces, no sé, se me, también se me están ocurriendo ideas junto contigo, Dante. Y es que es muy importante, amigos, ser creativos. Yo platico mucho con ustedes, amigos, y en lo personal trato de aplicarlo de ser niños. Eh, cuando eres niño no te limitas en ideas, en que creatividad en ideas locas y considero que este mundo requiere eso, que tengamos muchas ideas locas. La parte reto es que a veces cuando eres muy creativo y tienes muchas ideas locas, es como que no va contraindicado con ser organizado, <risa> pero tenemos que aprender a, a, a balancear, a ser organizados, a saber delegar también, eso es otro punto bien importante, pero ser creativos, amigos, este, estos días me, me he topado, Dante, te comparto, amigos de la auditorio con, con gente que se puso muy estresada o sea, gente que casi al borde de un ataque de pánico, de nervios por los botones de qué voy a hacer, y yo les decía ¿por qué no convertimos el botón rojo en algo positivo? donde ustedes lancen campañas que incluso el mismo auditorio o, o el cliente diga, ¡ay! hay botón rojo! ¡Qué padre! Es como ventas nocturnas es como buen fin, va a haber promociones especiales de locura que antes no había. E incluso esto nos ha obligado, en nuestro caso, a orientar a nuestros clientes a buscar como esos talones de Aquiles, a lo mejor su horario bueno era de 8 a 12 de la noche, porque era restaurante bar. Ah, pues vamos a fortalecer la hora feliz, ¿no? De 2 a 5 de la tarde, o vamos a buscar una promoción que, que realce o que jale más gente en ese horario donde estaba como muerto y que no le dábamos mucho mucho, este, no le hacíamos mucho caso. Y así con cada cliente como que irle buscando. Entonces, nos ha obligado a algo que también yo creo que tú coincidirás, Dante, conmigo a que en las crisis te obliga a ser creativo y sacas posibilidades de negocio que no se te habían ocurrido antes. Por ejemplo, ahorita nuestra, una, una, este, maestra de canto de alas, por ejemplo, pues siempre daba clase presencial. Ahorita ya la clases en línea y ya da clases en línea a Sudamérica, por por ejemplo, algo que nunca se le hubiera ocurrido. Y así podemos sacar muchísimas oportunidades de la crisis, pero, pero bueno, yo estoy compartiendo y hablando mucho, quería aprovechar porque en verdad tenía muchas ganas de compartir esto. Y yo no sé, en tu experiencia, ¿qué viviste en estos días así? Creo que enero ha sido más estresante. Sí, bueno, mira, yo creo que venimos casi ya de un año de estar viviendo con esta situación. Eh, nos ha tocado formar parte de proyectos que iniciaron en, en pandemia, que les ha ido muy bien, y desafortunadamente también otros que no les ha ido muy bien. Entonces hemos podido apreciar las dos, las dos situaciones. Pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a diferenciar a uno de otro? Bueno, pues es realmente hacer algo que la gente necesite, incluso aún en pandemia. ¿no? ¿Qué pasa? Hace, hace poquito este, asesoramos a un cuate que él toda la vida su familia tuvo eh, locales de verdura. Y toda la vida. Y de pronto, ¿sabes? le cierran el mercado y no puede vender. Y este cuate, muy visionario, la verdad, nos busca a nosotros y le hacemos una estrategia para vender por medio de redes sociales. Y te llevaba tu, tu súper directamente a tu casa. Claro. ¿Cuánto le costó? Pues solamente tener Facebook y tener Instagram y tener un teléfono. ¿no? Y sigue haciendo exactamente lo mismo, compra su verdura, le sirve ahora el local como un almacén y bueno, eso lo lleva a cualquier otra casa, ¿no? Obviamente tiene un, un costo, ¿no? Pero bueno, así como es, hay otros proyectos. Claro. Entonces, ¿qué diferenció a los que sí tuvieron éxito de los que no tuvieron éxito? Se adaptaron y entendieron la necesidad. ¿Qué pasa a lo mejor con, con un negocio que realmente en ese momento no es de primera necesidad? Pues tienes que entender cómo venderlo, ¿no? Si ya sabes que a lo mejor tu producto era difícil de vender o solamente para un segmento muy específico, pues ahora el esfuerzo tiene que ser al doble. Y obviamente adaptarlo, porque no creas que solamente haciendo más esfuerzo vas a venderlo cuando no te has adaptado también a, a eso, ¿no? Por ejemplo, si vendes bota exótica, imagínate, si vendes una bota de mantarraya ¿no? O sea, imagínate, para empezar ya tienes los grupos de presión encima. Y además, la crisis que pues un par de botas, quién sabe cuánto cueste, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo vas a vender? Bueno, yo lo primero que haría ahí es... Sé que en México no me las van a comprar Pues veo cómo le hago para exportarlas a otro lado Donde en este momento sí tengan solvencia Porque ese también es otro punto bien importante ¿Por qué nos quedamos solo con el mercado de México? Podemos buscar otros mercados Hay otros países donde la crisis pues sí está Pero tienen un mayor poder adquisitivo Entonces si tú tienes un muy buen producto Que es reconocido aquí Busca otros mercados ¿sí? Hoy estamos en un mundo globalizado Si tú tienes algo muy bueno Pues lo van a apreciar en otro lado también Oye, Dante, y bueno, me da curiosidad en tu empresa, si quieres mencionar marcas y no solamente giros o ejemplos, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues principalmente todo lo estamos haciendo por medio de, de redes sociales, o sea, nos adaptamos todo directamente para allá. Tienes que hacer un gran esfuerzo en cuestión de pautas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa el negocio va... ...a dedicar a lo mejor un presupuesto de publicidad, ¿no? Que puede ser desde muy corto, unos 100, 200, hay quien puede meter a 1,500, 5,000 pesos en una pauta de publicidad... ...para que le llegue a más personas, tienes que hacer un gran esfuerzo en segmentarla. Es lo que estamos haciendo. Si todo el tiempo las personas están en los celulares, en las computadoras... ...tienes que hacer un muy buen esfuerzo para que le llegue a quien tú realmente quieres que le, que le llegue, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo, redoblando esfuerzos en que los que están con nosotros... Hacer todo por redes sociales, hacer in interacciones, hacer concursos y, y pues aprovechar realmente la, la audiencia que tengamos e intentar generar más, más engagement, no que es lo que lo que se busca. Claro. ¿Cómo podemos encontrar a, a las redes de tu empresa? ¿Qué, ¿Dónde nos, nos sugieres más? como para No sé si publicas tips o publicas alguna información. Sí, realmente nuestras redes sociales todas las pueden encontrar como marca presencia, así tal cual. Si le buscan en, en Google, si buscan directamente en Facebook, en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Ahí subimos como evidencias de las cosas que hemos hecho, trabajos que hemos realizado, nuestros clientes, ahí de pronto alguna fiesta en la que salimos. Claro, sí, entonces Yo este, mambo. sí, por supuesto. Entonces, pues ahí nos pueden contactar sin, sin ningún problema y pues a la orden. Okay. Excelente, Dante, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu información, tus conocimientos, tu experiencia y tu visión tan innovadora con nuestro auditorio. Esperemos que sea la primera de varias pláticas que pudiéramos desarrollar. Me encanta tu frescura. Muchísimas gracias de verdad, Dante. No hombre, gracias a ustedes y pues cualquier cosita Aquí estamos y esperamos que sean muchas más todavía Así es amigos, bueno nos despedimos A través de Radio Switch, recuerden también Seguir las promociones de nuestros patrocinadores En la parte de abajo de esta entrevista Ahí si ustedes le van deslizando Ahí se encuentran todos y cada uno eh, Tenemos ahorita Pista de hielos, tenemos también por ahí este, Sí, bueno, tenemos este, Muchas actividades con motivo del 14 de febrero, pero bueno independientemente De cuando esté usted viendo esta entrevista recuerden deslizar hacia abajo Aquí en el Facebook de Radio Switch para que conozca todas y cada una de las promociones Yo soy Elizabeth Islas a través de Radio Switch Comunicación Propositiva Ahora sí que abarcando todo tu radio Nos despedimos y les voy a hacer como un paneo para que vean aquí la vista tan bonita Que tenemos desde Plaza Punto Banderas entre el aeropuerto y Plaza Marina En este eh, Sky Moon que se encuentra en el cuarto piso abierto, ¿sabes tú el horario? Sí, por supuesto, vamos a tener to todo lo que es como deli, como comidita y eso empieza a partir de las 12 y ya tenemos un horario de las 6 en adelante para lo que es un barecito, si gustan un traguito bueno, ahorita que les enseñes la vista para que vean sí, y bien, este, y... para que hagan office aquí Sí, sí, sí, un after office aquí es buenísimo y pues también el fin de semana con la parejita, con amigos, aquí está delicioso Excelente, muchísimas gracias Dante, y bueno, por acá les comparto entonces ahora sí la vista de nuestro hermoso Puerto Vallarta.